Ya, geian, sortutako lau lan egitera, ez? eta primera justo que se de la ciudad, el va, de la ciudad, el proyecto de la ciudad, el proyecto de la ciudad, el centro de la ciudad, el proyecto la ciudad, el proyecto de la anirabazi genuen eta horren ondorioz ba beraiek errepitu zuten eta galdu zuten urtarrillean edo e, gure kontratua bertan berautzi zuten eta e, umetxan lan, lan egiten zuen zera e, ekipoa e, ba e, kaleratu zuten horren e, ondorioz ba guk epaitegi batera berrizeran lan genituen eta galdu genuen. horren ondorioz e, costa tu de tú por eta costa horiek udaletxeak lechea que era eta la e, maximoa, ja, ezartzea a eta la un estaba aintxe bertan 0 geratu gara eta orduan nauzo eskatu diegu ba diru, bueno, ba dirua ematea gure jarduera aurrera emateko eta jada 2500 euro berreskuratu ditugu. De la vivienda Toguellan Gartatu, esta vivienda Toguita Iruan, o sea, vivienda Toguellan, no guita batea, no guita vianeta, guita iruan y sanda, Sergati, Carri Cagunera, Heichidira elaco, Udalechetti, que Sanet, Carri Villera, es de la Gokia, en vandalismo a Dagoela eta es e, e, e, hori, e, e, la cuota de eta cuota de es da de da es joaten la dira de la cuota de que es ahora que es de yoten cuota de la cuota de la cuota la aportación auzoan va